Para la play, otra ¡Oh, vez no ser repartidor de globo. No es tan fácil como parece. Joder, madre mía, ¿dónde está la calle? No sé si la voy a encontrar, ¿eh? Pero, ¿Pero qué es eso? ¡Hostia, tú! ¡Los de Justit! ¡Yo me largo! ¡Eh, tú! ¡Vuelve aquí! No, no no, te no, vas. no, no, no, no me sigáis. No ¡Vuelve! Me sigáis. ¡Hostia, tú! ¡Solo queremos ver tu licencia! ¡Licencia, licencia, digo, cuarto! ¡Licencia! Oh, ¡Toma, licencia! Y yo sigo corriendo. ¡Licencia! ¡Licencia! ¡Otra vez no! 20 minutos antes. Y recuerda, pilla la licencia, tío. Hm, claro. La única licencia que necesito es un bebé prematuro. A la play.